Naciones y voz Y mañana quién sabe ¿Cuál es tu favorita? A ver, cántale un poquito cuál es tu favorita canción. Hola, Hola papá, ¿por qué? ¿Te gusta cuál? A ver, tenlo aquí. ¿Cuál te gusta?